Vale, vamos a empezar aprendiendo la parte de abajo del cuerpo Lo primero que tenemos que hacer es subir la rodilla derecha Luego subimos de izquierda Y luego hacemos lo mismo pero dos veces: Uno y dos Repetimos Uno, dos Uno y dos Podéis ir haciéndolo más rápido para ir acostumbrándose al paso. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, Y Ahora vamos a ir con la parte superior del cuerpo y lo vamos a unir con las piernas. ¿Qué hacen los brazos? Pum, pum, y cuando es doble, dos veces, dos. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Vale, y ahora lo unimos con las piernas. Cuando los brazos bajan, la rodilla sube y entonces el tronco se dobla un poco, ¿vale? Despacio sería de 1, 2, 3, 4. Plata un poquito más de prisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.